Hoy vamos a preparar salsas a chiqui, ya veréis qué fácil. Cogemos un bol, echamos un yogur griego natural, echamos el jugo de un limón, quitamos las pepitas que se han podido caer, le echamos sal, pimienta negra, vamos a rallar un diente de ajo, picamos unas hojas de menta o hierbabuena, le echamos un chorrito generoso de aceite de oliva, y removemos bien. Y ya tenemos hecha nuestra versión de salsa satsiki sin pepino, ya veréis qué rico para acompañar por ejemplo un rico falafel. Os dejamos aquí arriba la receta de falafel de garbanzo y de falafel de lentejas, que aproveche. Acuérdate de dejarnos dedito para arriba si te ha gustado, suscríbete al canal y enciende la campanita. Nos vemos en la próxima receta.